¿Has oído hablar en las últimas semanas de algún robo de credenciales, de una brecha de datos, de una denegación de servicio, de un malware específico que ha afectado a teléfonos móviles? Seguro que sí. Por eso, las amenazas a la seguridad suponen una preocupación cada vez más grande para los individuos, las empresas o los gobiernos. ¿Me gustaría analizar y comprender todas estas amenazas? ¿Conocer los peligros más tradicionales y también los más novedosos? La idea es entender las amenazas en profundidad para poder aportar soluciones como profesionales de la ciberseguridad y poder desplegar con eficacia las contramedidas oportunas. La necesidad de profesionales formados en ciberseguridad es cada vez más acuciante y sin embargo no existen todavía suficientes profesionales cualificados para cubrir esta demanda ni lugares donde formarse. Todavía no es fácil adquirir conocimientos sobre ciberseguridad a un nivel técnico y académico. Por eso creemos que este curso puede resultarte de gran interés y utilidad. Te proponemos lo siguiente, que te inscribas cuanto antes en el MOOC y que conozcas en solo seis semanas el apasionante mundo de la ciberseguridad. Dedicándole unas cuatro horas a la semana, a tu ritmo, aprenderás con nosotros los fundamentos de la materia y podrás desenvolverte en el ámbito de la ciberseguridad. Tendrás a tu disposición cinco profesores de perfiles e intereses muy diversos para abarcar todos los ataques más habituales a día de hoy. Y claro, también veremos lo más importante, las contramedidas y protecciones que tienes a tu alcance para evitar o minimizar las consecuencias de estas amenazas. E incluso investigaremos entornos tan novedosos como Cloud, Mobile o IoT. Preguntas al curso de ciberseguridad de la URJCX. No dejaremos ninguno de estos temas sin tratar.